Mmm. Entonces la chica Kung Fu solo depende de la magia. ¿Qué? ¿es ¿De la magia? ¡Claro que no! ¡No olvides mis superenseñanzas como maestro del Kung Fu! ¡Ay! ¡Ay, no debía hacer eso! ¿De qué te ríes? ¿Qué de hace cuando intentábamos salvarte? Será mejor que pensemos en un plan para derrotar a Manipulance. Ah, oh, Hao, ¿tú tienes alguna idea de qué podríamos hacer? Mm. No estoy muy seguro que podamos detener a Manipulan si usamos solo ¿Ah? el Kung Fu. Pero tal vez tengamos una oportunidad ¿Ah? si usamos ¿Ah? la ciencia a nuestro favor. ¿No te parece una gran idea que estamos esperando? Esto no tan rápido! ¿Por qué deberíamos confiar en la ciencia cuando solo son un montón de trucos que ni siquiera se comparan con mi Kung Fu? Puede que hasta nos traiga problemas. Uh, ¿Qué...? Tal si les hago una demostración ¿Una demostración? Mejor hagamos un duelo Te reto a ver qué es mejor El Kung Fu o la ciencia Eso no es necesario, Calcetín Bien, entonces transfórmense en la chica Kung No Fu. será necesario Puedo pensarte yo solo Ah... Uh...